que eh, obviamente recuerda los, eh, la última dictadura militar que se desarrolló entre 1976 y 1983, eh, en la cual bueno, se desarrolló un proceso que es el terrorismo de Estado responsable de la desaparición de 30.000 personas y en la cual se desarrollaron... Eh, elementos de violación de los derechos humanos, como por ejemplo violaciones, torturas, privación ilegítima de la libertad, apropiación de eh, recién nacidos, eh, exilios que no eran por propia voluntad, en todo ese y también robos, ¿no? Porque hubo, por eso hay una, hay una convocatoria también este 24. Robos, saqueos porque la dictadura tenía un plan sistemático de imposición del terror eh, que era social, político eh, y en eso también un plan eh, económico. Por todo esto te convocamos a dos acciones. La primera, a las 9.30 de la mañana en Avenida Argentina, a la altura del busto de Rodolfo Walsh, donde vamos a visibilizar la apropiación de los bienes que realizó esta dictadura. Y por otra parte, la convocatoria a las 19.30. En el monumento para marchar en conjunto por memoria, verdad y justicia y nunca más. Bueno, nos vemos en la marcha entonces, Sandra. Nos vemos en la marcha todos y todas. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.